Benditos, ha llegado la hora del top 5 semanal como ya los tengo pinche acostumbrados y hoy les toca el turno a los personajes Que dicho sea paso a mí me caga la madre A mí no sé qué opinas tú Pero a mí se me hace una falta de huevos de parte de estos culeros que necesitan un pinche personaje para escudar sus pendejadas güey sí, No más ponerse eh, maquillaje, máscaras, esas pendejadas cabrón No más no tienen los huevos de enfrentar la pinche sociedad y decir las cosas como son Tienen que escudarse en un pinche personaje ficticio inventado para decir Ay si sí, no, lo dejo mi personaje. La neta es una mamada esto, güey Chinguen a su madre, pendejo, bola de falta de huevos ¿Cuál máscara, pendejo? Así es mi jeta, idiota Así la tengo yo, yo soy yo soy pero real nada de ti. Yo soy real Dígale el otro que usa máscara Ah, bueno, ve. mira, con el pinche Psycho Clan Será muy pendejo, pero es mi amigo, cabrón Así que no te metas con él Comenzamos con el topinche tópico de los pinches este, personajes que se han subido al escorpión al volante. Número 5, los más mascabros al volante. 6.4 millones de visitas. Sí, se subió Freddy Germán Ortega. Eso es valen pito. Los importantes reales están aquí en este pinche conteo. Es gracias a la jitomata y a la perejila. Al pinche gol y a, al pinche. ¿Cómo se llama el otro en el que nos da risa? Frank. Frank, eh, Frankie. Y con eso, con eso estuvieron, este, sí, se puso chingón. Ahí tenemos la vuelta por la pinche condechi. La jitomata y la perejila. Estúpida. <risa> bendeja, y no te ves ¿eh? como dijo mamá, hermano, yo soy lajito mata y el tomate... Todo así. Porque puedes acabar muerto. ¿Por qué? La mata. <risa> <risa> y, este, y hasta pusimos a bailar a unos pinches albañiles y todo el día. Esto fue cagado, Scorpio, hola. ¿Qué pasó? Hola. Por fin, <risa> hombres. <risa> ¿Qué, <risa> <noche>? <risa> ¿Qué pasó? <ríe> Chinos, véanlo, véanlo eh, con los más al volante. Adiós, culeros. <ríe> Dice que, que, que adiós, caballeros. Que ¿Qué se pedo, culeros. Vámonos. No mames, güey. No. Se multiplican o qué? ¿Qué? nada madre. ¿Qué dijo? Sí, vámonos con el cuarto lugar. Hay un empate. Un doble empate. Sí. Le estoy hablando de dos seres despreciables: uno marihuano y otro borracho. No importa el orden, es lo mismo. Este sí, el perro guarumo y el pinche platanito al volante. La primera vez que se subió al volante el pinche platanito. 11 pinches millones de visitas con el pinche platanito. No más, nos pusieron el pinche candado. No pinches mames. Yo, yo lo hice a propósito, obviamente, güey. Para que tuvieran una lección de vida a todos ustedes, por eso me puse allí donde no se podía poner a propósito. ¿Qué pasó? Chingo, ¡Sí, su madre, espérame. No, espérame. Oh, no me echamos estaba... No me No me estacionado! No me Por favor. No, por favor, chance, por favor. Échalo en la mano, güey güey, no un, taco, Chica un a recoger de esto no, mi de ándale, ándale, no, ándale, por culera. favor no güey Por no, favor no, por no, favor dame por, chance, no, por favor, por favor Dame chance, dame chance carnal sí, Gracias carnal, Sí, güey. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí, no ¿no? no si ¿sí, se puede, sí si ¿sí, ¿sí, no, se puede, Sí se puede, güey. Sí, güey. Nada más estábamos aquí, ¿no? sí, no, no, güey. No, no. no. Para que vean que así funciona el no, sistema en tantos, México, güey. Pinches tacos culeros Este, sí, ahí está, ahí está, el pinche platerito, el desmadre, terminó el pendejo en la lluvia. Todo desmaquillado y sin querer le quité una pestaña. Estas pinches. No seas pendejo, güey. No, ¿Qué? Más, no, no, te parece pendejo! ¿Para qué andan de pinche.? ¿Ve? sus transvestisismos, güey. No, no. Pero no solamente él. Sí, con esos mismos pinches 11 millones de visitas también está el perro guarumo. El perro guadamao me parece que le gusta. ¿Se vomitó, no me le gusta ¿eh? Le gusta que le digan así, perro guadamao Sí. <ríe> no te creas, pinche perrito. Se vomitó el pendejo. Venía marihuana y hasta se chingó unos refrescos. <ríe> cabronado. Y te no, yo que... me conozco. Si ah. estuviera encabronado, estaría cabronados No estoy encabronado. No, no cabronado? ¡Estoy haciendo observaciones ah, una... <tose> nomás! ¡Qué puto asco, güey! Te... Por eso querían que invitar a este pendejo. No mames, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué, ¿Qué tragaste, güey? No los mames. los carros vomitamos en los carros, güey. Y che perro, estuvo todo botoganching, güey. Que este, ya después vino acá, güey, y dejó su cagada y todo, su vomitada. También estuvo ahí, se busca Rumi ahí para que no se lo pierda. Bienvenido, Guarumito. Buenvenido. No, Ahora nos vemos al ratito, voy a trabajar. No me, no mames. No mames, no ¿dónde me voy a acostar si todo está acá? No mames. ¿Por qué? ¿Eh? No, órale, ¿por qué? Sin un chelo. No mames, no mames. Esto es mi habitación. No mames. No mames. No no, yo no me estoy sintiendo... Yo no tengo dónde acomodarme. Voy a quitar todo esto para acomodarme. ¿Y dónde me voy a acomodar? El pinche perro, perro Guarumo Chido está en cuarto lugar de este conteo. ¡Vamos con el tercero! Otro pinche borracho de mierda. No mames, ya elija tus amistades, cabrón. Eh, escucha, no estar hablando. ¡Ah, ese también! Pero ahorita estoy hablando de Jaime Duende, sí. Jaime Duende, que tuvo? ¿Cuántos millones? 17 putos millones de visitas, güey. Ahí estuvo el Jaime Duende. Ahí le, le dimos la vuelta ahí por el pinche Pedregal con la gente oficial. ¡Ah, Todos los pinches finales y todo. Compadre de borracheras. Hola, ¿A quién ofendí? ¡Cállate! Hola, de origen! ¡Regresa a trabajar! Ahora, dijiste que me ibas a llevar a un lugar de micatego, no estoy viendo claro, eh. Y ahí irrumpimos, crasheamos restaurantes, echamos el No es lo que él pretende. Te ve con ojos de lujuria. Exacto. Veo cómo te estás abrociando mientras te comes el sushi. Veo cómo está de mirada pervertida, lujuriosa. <risa> ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás ¿Qué me ¿no estás viendo qué? que voy para allá? ¿Estás borracho, qué? Pinche güey? Yo estoy borracho, güey. Habla? No veo. Provocamos un choque, güey. Echamos... no más, se puso cabrón. Presta, idiota. ¿Quién quiere un fondo? Pinche. <risa> ¿Te ha Le dimos consejos de vida, intercambiamos este, experiencias que nos ha dejado esta pinche maldito destino, esta pinche ciudad y esta pinche profesión de ser un símbolo sexual. Oh, mi abuelito, el Jaime dónde? Bien. ¿Qué, ¿Qué se es estudia servir? para ser mesero? Sírvale algo mira, de sus mira, mejores cosechas. Grosso. Ven acá Ahí lo tienen Sí, Jaime Estuvo cagado Estuvo chingón Este pero No tan chingón Por lo menos para ustedes En cuestión de visitas Como el segundo lugar De este conteo Albertano En la ciudad de México 19 millones de visitas Ya después hicimos otro Allá en Ruski Nunca me imaginé Yo en mi vida Jamás que nos hubiésemos encontrado en Rusia, no manches Estoy bien emocionada, no, no manches escurrión. No manches qué, pendejo No, no manches Este, pero sí, si, la primera vez, no mames, todas las cosas que pasaron Pasamos retenes, unos güeyes chupando Este, una chava se subió a echarse una chela con nosotros Unos cabrón nos repartieron mota es, No mames, güey, balaceras, qué pedo, güey Es bien segura la ciudad de México No mames, no mames, no mames. No, piche, no, si el pinche albertano, güey, ahí está eh, metido en este conteo, güey Me cae chido el cabrón, no mames, güey Porque pues, pues, le gusta enseñar el peluche en el estuche Y eso siempre es importante, cabrón La lechuga siempre va fuera del pambazo, güey. Ah, así que ahí estuvo chingón Y también tenemos varios videos porque estuvimos juntos en la pinche gira del Tenorio Cuando sí les iba bien y estaba yo este y, Así que véanlo y no se lo pierdan Se puso bien chingón, güey, así que es parte del top ¿Tú sabes que cuando tú te metes droga, el niño Dios llora? Ah, huevo, ya me acuerdo. ¡Deporte, chavos! No! Díganos no a las pinches drogas. No, vamos a tirar esto. Los... Lo voy a dejar a por ver, aquí, así. Que quede, que quede claro que lo vamos a tirar. Hay que vivir sin droga, para la calle. No, espérate. ¡Tíralo! ¡Tíralo, escorpión! ¡Baja la chela porque este es el del tránsito! ¡Pero todo falta uno! ¡Hay otro! El primer lugar, el que más visitas tuvo, ¿cuál fue? Aunque usted no lo crea, chuponcito. Sí, 20 pinches millones de visitas. ¿Qué pedo? ¡Qué pinche chuponcito! Hay días que no los hago, cabrón, y ahí está el pinche defendiéndose Este, contando sus chistes, desde los inocentes hasta los más picantes, güey es, es el periódico que estaban, mi, mi papá y mi mamá estaban ahí en, en el cuarto, ¿no? Estaban ¿Ah? en el cuarto, ¿eh? y mi mamá haciendo, yo pues me asomo por el hoyito nos solo por el ojito enjuelado, mis papás. No de verdad, de verdad. Sí, Ustedes sí, se de, no, de verdad, enjuelado el que ¿Qué va pasando? Y mi mamá como viendo así a, a, a Dios, así. así posición, y mi papá dándole de nalgada Y mi mamá así, mi papá, papá. le jalaba el cabello Mi papá le jalaba el cabellito. Y mi mamá así su ojito. Ah.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 Hazme una vieja desnuda, abierta, sin chivito de precipicio. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Cuál quieres? ¿Naranja o amarillo? Eh, amarillo. Yo quiero un naranja, ¿va? El pinche chuponcito ahí está, cabrón No, no, te fijas Qué bonito es verlos antes de que se metan en pedos sí. Y ya después que se haga un desmadre subida. No, mames, ahí este, se da cuenta uno Que estar con el escorpión dorado Manejar ese tipo de fama no es fácil Nos vuelve locos los vuelve locos, cabrón Ya después hasta tu tuber se sintió el chuponcito ya hasta se desmaquilla No, no hagas eso, pendejo Mejor siguen presentando a tu co que Ay, cabrón Chido chuponcito, primer lugar De los personajes subidos al escorpión al volante. Ahí está. Para que no se los pierda, pero tenemos un chingo de pinches pendejos más, güey. Así que búsquenle para que, que se entretengan, cabrones caras de mi miembro. Soy el escorpión dorado, síganme en las redes sociales y vean todos los tops que tenemos para ustedes. Porque hay de futbolistas, hay de actrices, actores y los que se acumulan en el camino. Pásenlo chingón, güey. Peleo chingón, chingón,